Comienzo agradeciendo a todas las personas y administraciones que han hecho posible que hoy estemos aquí. Lógicamente, a la alcaldesa de de Porreros, que como ella ha señalado, pues hablamos de terrenos que en una gran parte son de titularidad municipal, al consejero de Medio Ambiente como presidente de la Empresa Pública, que va a desarrollar la actuación y la obra. Y también, pues agradezco la presencia del presidente de la Diputación de Segovia y del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en... Segovia y también muy especialmente a Miguel Ángel como promotor de uno de los proyectos que tenemos ante nosotros. Nos acompaña el director eh, general en Medio Ambiente y nos acompaña Verónica, que es la responsable del Departamento de Inversiones de Ámbito Internacional. Y, lógicamente, saluda a los parlamentarios autonómicos y a los concejales y corporación municipal del Ayuntamiento de bernuí de Porreros. Hablamos de una inversión que detallará el consejero posteriormente, pero que supone un proyecto muy relevante tanto para Segovia como para el conjunto de Castilla y León. Es el desarrollo de más de 100 hectáreas de ámbito industrial, con una inversión de 20 millones de euros. Pero quizá lo más importante aquí es el hecho de que normalmente nosotros desarrollamos suelo empresarial para atraer empresas. Y aquí hemos hecho una actuación en la que, a la vez que estamos desarrollando este suelo, se está ya atrayendo empresas y sabemos que algunas de ellas pues, tienen vocación de instalarse en esa zona. Muy en particular existen proyectos industriales y proyectos logísticos para esa zona, que va a suponer en total un proyecto de más de 80 millones de euros y la generación de en torno a 250 puestos de trabajo en esta primera fase, de puesto de trabajo en el ámbito de la colaboración público-privada. Nosotros vamos a seguir apoyando, no solamente mediante la dotación de suelo empresarial, sino mediante el apoyo a este tipo de proyectos empresariales, tanto mediante ayudas financieras como ayudas directas en el ámbito de las subvenciones a la innovación o a la inversión. Esa es la vocación que tenemos, ese es el apoyo que otorgaremos. Esto determina que estamos ante una comunidad autónoma que es un muy buen lugar para invertir, un lugar atractivo desde el punto de vista de la inversión, y en este caso de la inversión internacional y de proyectos de multinacionales que exigen, lógicamente, un clima de competitividad en los lugares donde hacen estas inversiones, que exigen un clima de apoyo de las Administraciones públicas y que, en este caso, encuentran en Segovia y en Castilla y León un muy buen lugar para invertir. Eso es lo que hacen y ese es el paso que damos hoy, que, como digo, ya no solamente es un paso exclusivamente para desarrollar más de 100 hectáreas de suelo industrial con una inversión de 20 millones de euros, sino un paso que viene acompañado de la mano de la existencia de una serie de proyectos empresariales en el ámbito industrial y logístico que va a permitir crear empleo en Segovia y en Castilla y León, que va a permitir una inversión empresarial con apoyo de la Junta de Castilla y León de más de 80 millones de euros y que va a permitir la creación de 250 nuevos puestos de trabajo. Y, sin más, te cedo la palabra para que expliques con más detalle el contenido de la actuación. Bien, pues muchas gracias, consejero, alcaldesa y a todos los presentes en los medios de comunicación. Ciertamente, bueno, lo ha dicho muy bien el consejero de Economía y Hacienda, que es el responsable máximo de este proyecto, eh, como obedece a sus competencias. ¿no? Donde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, eh, en su versión ordenación del territorio, eh, bueno, pues presta estos servicios, como son el de la empresa pública Somacil, o ser el cauce para eh, la redacción y la aprobación del futuro decreto ...que eh, ponga en marcha el plan regional de, de ámbito territorial para el desarrollo de esta actuación. En primer lugar, por, por seguir enmarcando la misma, eh, mmm, Segovia tiene que convertirse eh, en eh, la zona de expansión industrial de Madrid. Es decir, la deslocalización de la saturación logístico-industrial del suelo del centro de Madrid... ...y la expansión de las áreas metropolitanas eh, tiene que tener su plasmación en una segunda corona logístico-industrial de Madrid, que es Segovia. Por lo tanto, esa vocación que tiene que tener Segovia, que es una vocación de grandes oportunidades de establecimiento industrial, logístico y de empleo y de creación de riqueza para Segovia provincia y para Castilla y León, en esa vocación tenemos que trabajar las Administraciones. Las Administraciones no creamos empresas, pero sí tenemos que crear las condiciones necesarias para que las empresas sean eh, las que vengan a este suelo, porque sea un suelo atractivo, porque sea un lugar donde merece la pena establecer un proyecto industrial. ¿Y por qué merece la pena? Pues merece la pena porque el, lo que se va a hacer aquí, en en Berlín de Porreros, es la creación de más de un millón de metros cuadrados de suelo logístico industrial, es un millón ochenta eh, mil, que van a ser, eh, bueno, se va a descomponer unas parcelas netas en torno a 770 mil metros cuadrados de parcelas de distinto tamaño netas de uso industrial, más luego, por supuesto, el, los espacios eh, verdes, la, el espacio dotacional y también eh, los viarios. ¿no? Eso va a permitir eh, que ese suelo, que esté dotado de los mejores servicios eh, desde el punto de vista de residuos, eh, gas, eh, por ejemplo, de energía y, sobre todo, eh, el proyecto que en el que estamos trabajando junto con la Consejería de Economía y Hacienda, de constituir comunidades energéticas industriales que permitan dar un elemento de competitividad muy importante para la empresa, como es una energía barata, allí donde busca eh, establecerse. ¿no? Por tanto, eh, si a eso añadimos la privilegiada situación eh, con accesos eh, a, la, a la autovía a la 601 y a la eh, autonómica 601 y por tanto la cercanía, repito, a Madrid, como posicionado en esa segunda corona industrial, hace de este suelo un suelo absolutamente atractivo para el establecimiento industrial y no nos cabe de ninguna duda alcaldesa y a todos los presentes que los proyectos em, van a mirar hacia el suelo de, de Segovia, hacia este suelo de Bernardo de Porreros, porque es muy interesante. Como ha mirado Railo ¿no? Aquí tenemos a Miguel Ángel que siempre ha mirado eh, para Segovia y para Castilla y León eh, y que también en este, en este poliindustrial tiene una realidad industrial muy importante y que sin duda ninguna va a ser eh, imitada y va a ser acompañada de otros eh, mu muchos proyectos. Eh, lo que vamos a hacer es que mañana, mañana 18, en la plataforma de contratación de, del Estado va a aparecer el anuncio de licitación del proyecto de urbanización. Aquí no solo venimos a Plantear eh, un protocolo del que ahora hablaré, sino realidades. La realidad es que mañana ya se licita el proyecto de urbanización. Un proyecto de urbanización eh, que, una vez elaborado por la empresa que resulte adjudicataria, dará lugar eh, paralelamente al fin de la, del, del, proyecto, del plan regional de ámbito territorial, no proyecto, plan regional de ámbito territorial, que vamos a empezar a tramitar. Este mes. este mes, la entidad promotora va a ser Somacil, la entidad pública, la empresa pública de la Junta de Castilla y León, eh, que eh, bueno, va a promover ese decreto que declara este, este suelo industrial de interés eh, autonómico, de interés regional y, por lo tanto, va a estar amparado por ese decreto que se va a aprobar por parte de la Junta de declaración de plan eh, regional de ámbito territorial. Eso permitirá. ...junto con el instrumento paralelo que haremos... ...mientras tramitamos el plan... ...una vez que tengamos el proyecto de, de, de urbanización... ...ya el proyecto de actuación y reparcelación y dará lugar ya inmediatamente a la licitación de las obras. ¿Cuándo van a estar las obras en marcha? Eh, va a haber dos fases y la previsión que tenemos... ...son previsiones siempre sujetas a, bueno, pues a las a posibles eh, incidencias que pueda haber, normales en toda tramitación administrativa... ...pero entendemos que en el, los primeros en las primeras semanas del año 2024, del próximo año, va a haber obras materiales. Tien, tendría que haber obras materiales ya de esa primera fase, que tendría que tener su terminación en el propio año 2024. 2024, para ver ya la segunda fase terminada, las obras eh, en el 2025. Esos son, digamos, los ámbitos y los espacios temporales en los que nos movemos y a los que tendemos eh, tenemos que trabajar para que esto sea así. Con el ayuntamiento de, de, de Bernuí de Porreros y su alcaldesa, pues ha sido muy fácil trabajar, porque tiene muy claro, como ha dicho, eh, que esto es un proyecto para Bernuí, para Segovia y para la provincia de Segovia. Y, por lo tanto, ha puesto toda la carne en el asador. Hemos firmado un protocolo en el que ambas partes nos comprometemos, la Junta de Castilla y León, los dos consejeros, nos comprometemos a la inversión… A realizar todas las tramitaciones administrativas y a acometer la ejecución de las obras. Eh, también nos comprometemos a constituir una entidad eh, pública de conservación para que, una vez que esto esté en marcha, eh, no solo hay que hacer un polígono, hay que conservarlo, que eh, tenemos muchos ejemplos de polígonos que se realizan y luego eh, pues, eh, tiene una nefasta conservación. Va a haber una empresa pública de conservación, va a haber una comisión bilateral que vigile el convenio. El Ayuntamiento ha sido generoso porque ha cedido el suelo de titularidad pública, que es el 64% del suelo del polígono eh, a la entidad pública Somacil para la realización de la obra y bueno nosotros le entregaremos la parte dotacional que corresponde y haremos ejecutaremos todas las zonas verdes y repito todos los viarios necesarios 147.000 metros cuadrados de viarios que serán cedidos también al Ayuntamiento con el compromiso de colaborar en su conservación a través de esa entidad pública todo ello con la colaboración del Ayuntamiento para, para que se hagan efectivas las determinaciones urbanísticas necesarias y por tanto ver este proyecto complejo y desde luego de una gran entidad eh, que vea su luz, como vemos, en obras eh, muy próximas. Por lo tanto, creo que es un caso de éxito de colaboración interadministrativa. Creo que es fundamental eh, para Segovia. La alcaldesa ha puesto de manifiesto su opinión al respecto la trascendencia que tiene eh, equiparándole a la llegada de la vez. Sin duda ninguna, yo creo que va a ser un proyecto al que va a mirar Madrid, las empresas de Madrid, y va a ser eh, una primera eh, piedra de esa segunda corona logístico-industrial que tiene que ser Segovia, como empecé y como termino, que es la oportunidad de desarrollo económico-social para nuestra tierra, para Segovia y para Castilla y León.